¡Muchachos, muchachas! Nos encontramos en un nuevo video para mi canal Y en esta ocasión andamos en Juegos Multijugador Parte número 5 Pues bueno, antes de empezar, más que nada, los quiero agradecer a todos Ya que literal, estamos muy cerca de pasar A los 300 subs, y lo cual está muy cool Y también, recordarles como siempre De activar la campanita, si no te perderás De todos los videos que haga <ríe> Chicos, estamos, no, no me enteran Ok, este, me más cofreca, cabrón Solo <ríe> no, me tocó un pico esta huevada pero Chicos, no... El juego me odia, mejor sácame de uno <ríe> Como el otro, te está en Overwatch Estoy jugando todo normal Y me sacó, weón, y está ganando Me cagó a tal punto de que me han baneado ¿Por cuánto? Solamente son 7 horas Eso es lo bueno, de que si me hubiese baneado por toda la temporada Hubiese sido una mierda, amigo, literal No chicos, adicción, no mentira Ok, ese weón que está al fondo ya cagó ya Me está viendo chueco, está haciendo su... Me, ha... <ríe> me va a tocar una canción Pero el Never... Never gonna give you up Me va a tocar no, chicos, Magistelo Gamer, ¿no? chica gamer. Chica gamer me salva con sus kits. Ahí está. Eso ¿cómo como quiere construir mi cara, cagón. Uy, bueno. Habilidad, ¿no? Habilidad, habilidad. Habilidad porque se esconde, pero tardó miles de años en aprender eso. Chicos, es habilidoso. Tengo miedo, tengo miedo. Ok. El otro contesta vino no. ¡Madre ¡Chao! <risa> <tío>, chao! <risa> me mamé, me mamé. Bueno, chicos, también la otra vez que estaba con los. Panas en Overwatch estoy La cosa es de que me siente que mi voz era muy... O Se parecía mucho a la de Mordecai de un más Yo me, de... Yo me quedé con cara de... ¿What? ¿Por qué, amigo? Literal, mi voz es de niño rata, amigo Me siento tan rata como el pendejo que está que me lanza flechas acá ¡Tá madre, siga lanzándome, pe! Bueno, te voy a violar como no te lo imaginas <ríe> No me entera Ok, ok, ya os he contado Mira, prestabilidad, pe, igual a esto tú, No como tú, que o sea, lanzando flechitas como huevón ¡Cagaste, cagaste! ¡Pum, pum, pum! Ahí está, varonilo, re hombre, chicos se cayó el idiota. ¿Se cayó? <ríe> sí, se cayó. está <ríe> madre, chicos. Casi envidio su machonilidad. ¿Hoy se existe? No me entera. Ok, ok, vamos a ir con todo. Oh, weón. Wow, wow, Marcelo -mar Gamer es re buena. O sea, pruebo en habilidad, no en otra cosa. Maldito pervertido. Pero bueno. Ah, chicos, tengo que dar la bienvenida a nuevos subs. Estoy orgulloso de ellos, chicos. La primera es tu mami, así se llama ¿Serio? Sí, es chica, chica gaming Así que chicos, les invito a que se suscriban a su canal A ver si les gusta Sube Free Fire, pero como a mí no me gusta Yo no me suscribí, no me enteré <ríe> Sí, suscribí para apoyarla más que nada Nada más porque Free Fire no me gusta nada Pero claro, tu tipo de ser buen Ok, voy a usar la habilidad de mi anterior panda que maté eh, Siendo tan hombre de atacarles por la espalda Cagaste, weybón Ahora pillota, pum. <ríe> chicos, soy varonilo Lanzó Lanzo perla, sí lanzo Pra ¿Se murió? Sí, sí, sí, se murió. ¿Sí no, o no. Ahora, ¿a qué mate weón bueno, para empezar? ¿Vivió o no? No me contó kilo, no sé, weón. Bueno. Pero no bueno, sé si al medio. Ah, no, sí, sí. No, weón, bueno, sí, sí vivió o no. O no si sí contó con ese pendejo. ¿Qué ataca? Soy pendejés? No me entera <ríe> Chicos, este video va a ser más corto que tu nepe, no me entera <ríe> Ok, salte, salte, salte, salte. Bueno. ¿Por qué está tan lagado mi capturadora, weón? Bueno? Ustedes mis perfiles FPS se reduce se mata en la mitad. Ya lo cagué, ya lo cagué. Uy, me mata, me mata, me mata. Ah, no es para un hilo. Ahí está ves, chicos, habilitado. Soy pro, soy pro. O calor caer con todo. ¡Ah, madre, chicos, no, no. La otra está que estaba jugando este. Rock Rocket League con los fans, me ha un tóxico de MRD. Chicos, perdónenme por ser tóxico. No es mi culpa. La calle me hizo así. Ay, qué miedo, yo me voy. Ya ya ya, está ganadísimo. Sac idiota. No mentira. Jolion. Más GG, chicos. GG, Es. Bueno, es al vacío como típico gameplay de 2012 Ah, me cagó Ah, sos cagón Ok, vamos a meter otra partida Pero, ¿por qué? Así, por mí, yo normal así nomás lo subo Pero soy chévere Así que les traigo una segunda partida, chicos Vamos a ver qué tal nos va pues A la miércoles Estaba pensando tal vez en comprarme Minecraft Premium Pero no lo veo tan interesante Solamente hay que usar Hypixel, bueno, What Hypixel WTF Solamente por eso voy a pagar Pero bueno, eh, a ver, vamos a ver qué nos toca Ahí está Ahí está, chita, chita, chita A ver qué nos toca Acá hay otro cofre, si mal no me equivoco Chicos, soy pro, me mameo Lo humillé al anterior Ok, ok, vamos a organizar mi... Este, acá hay otro cofre, Chéverez. Ahí está Bueno, también antes de irme, ya que este de partida Está más que ganada, pero no le voy a cortar Vamos a terminar más que nada la partida Ya que literal, este, lo único que me preocupa Es de que me puedan votar, porque literal Amigo, está cagadísimo esta isla de acá Pero bueno, vamos a empezar Míralo, <coughs> Digo, no me van a votar, ese apenas me está apuntando ¿Qué? Oye, si vas a empezar con tus homosexualidades, no puedes jugar. Lo siento. Paso, estupido, estupido. Ahí está. Chicos, nada palabra, estupido. Ok, ok, ok. Chicos, me han estado insistiendo también en traer Final Fantasy Freddy's, lo cual yo estoy más o menos, o sea, no, no digo que no, pero... Literal, tengo muchas cosas que hacer, amigo. No voy a... O sea, sí me gustaría comprar un fanservice. Mira este imbécil, como que me cae. Salte, idiota, salte, salte. <ríe> más tóxico. Ok, me... Uy, uh, uh, uh, uh, ¿Está vivo? No, se murió. ¿O no? si ¿Sí, ¿no? ¿Se ha muerto? Sí, se ha muerto, sí, se ha muerto. Ok, vamos a ir con todo. Cagaste tú también, idiota, no mentira. No, madre, me sigue botando su huevada, no mentira. Chicos, soy tóxico. <ríe> Pero bueno, este, me gustaría más que nada cumplir su fan service o su fan dream, más que nada. Porque literal siempre es bueno a comparecerlos. O bueno, de cierta manera, ¿no? De no haciendo otras huevadas. O ese pollito, chicos, pollito. No, chicos, van a hacer este McDonald's todo. Pobre pollito, weón. Ok, solo quedamos cuatro, hacer, o sea, contándome. O sea, sin contarme. <ríe> ok, ok, no se contó. Esta madre, que esta que me tiran? Salte pollito. Salte pollito. No, pollito. <ríe> no, pobrecito, chicos. No. Ay, bueno, me recuérdese. ¡Uy, no! ¡Puta madre! Chicos, soy pro. <ríe>